Veo varios productores acá, este, con el Ingeniero Linta, con Armando, con todo su equipo. Nosotros también estamos preocupados por recuperar este, nuestra agricultura, este, porque bueno, se trata nada más y nada menos que generar eh, fuentes de trabajo. Así que muchísimas gracias a todos, a la gente que trabaja en Linda, Se que pone todo el esfuerzo para que esto sea una realidad, ¿no? sentido la linta es esto ¿no? es acompañar los procesos de desarrollo que ustedes son adelante junto con los productores la presencia de productores y materiales locales es fundamental para nosotros eh, el día linta 62 años implica este, una mirada para atrás para aprender de un montón de temas de cosas de lo que implica el en el país de los compromisos pero también sobre todo para proyectarnos este ha sido un año que no ha sido sencillo, es un contexto donde todo el mundo la, la, la peleamos, este, pero es un año en donde el capital más importante que tiene el INTA ha sido preservado. Y también hemos podido tener, la posibilidad de un refuerzo presupuestario para el próximo año, cosa que más que orgullecernos, nos compromete. Nos compromete este, en un verdadero desafío de volver a la sociedad todo lo que la sociedad nos da a través de estos presupuestos. Recién hoy su medalla por 25 años de servicio, María Rosa del Prío. San Pedro Armando Constantino. Seguidamente se hace entrega a los agentes que recién habiendo cumplido 30 años de trabajo en el INTA. Son ellos, Antonio y Norberto Ángel. La medalla, la gran regla, el presidente del Consejo Regional, es para Pedra Albarracín. Siguiente medalla, es Andrea, el ingeniero Hernández Vino, es para Juan José Glaria. La última medalla de los 30 años de servicio, la hace entrega Arnaldo Constantino y es para Roberto Liu. En esta ocasión también tenemos un agente que cumple 35 años de servicio. Le pedimos al director nacional Héctor Espina que haga entrega de la medalla y llamamos a recibir a Adolfo Pagani. estamos ya llegando a fin de año, yo llevo un, un año en INTA y unos poquitos días, y uno empieza como a hacer un balance de, del año, ¿no? Y estamos, la verdad, mejor de lo que esperábamos hace un par de meses, y lo digo con toda franqueza, con un presupuesto ordenado, eh, llegando sin sobresaltos a fin de año y con un año en curso, con un, una perspectiva, nada, digamos, austera pero cubriendo todas las necesidades que creemos que vamos a tener el año siguiente así que con una tranquilidad de espíritu para el año que viene mucho mejor que hace un par de meses porque la verdad que estamos preocupados pero bueno, con un enorme desafío con lo que respecta a la, a la cartera programática creo que tenemos que todos ponerle eh, lo mejor nuestro tener la, la valentía de asumir las cosas que tenemos que hacer y muchas veces por determinados motivos no hemos como instituto tomado y también tener la valentía de cosas que por distintos motivos, líneas de acción, han quedado obsoletas, eh, han quedado fuera de, de las necesidades de la comunidad, dejarlas y posibilitarnos a encargar estos nuevos desafíos. Creo que ese es el gran resumen de lo que estamos planteando para la nueva cartera. Gracias.